Llegué a la Sociedad Chilena de Nefrología el año 2000 luego de haber realizado mi especialización en nefrología siete años antes en el servicio del profesor Charles Van en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. En ese tiempo la sociedad era presidida por el doctor Sergio Mesano y estaba conformada por 130 socios, todos nefrólogos de gran trayectoria. En esos años tuve el privilegio de conocer al doctor Alejandro Cotega quien me impactó por su visión y gestión integradoras en lo científico, académico y gremial que desarrolló en la Sociedad de Nefrología. En el año 2010 fuimos testigos de uno de los terremotos más devastadores que hayan afectado a nuestro país. Para enfrentar sus graves consecuencias, se formó la Fuerza de Trabajo en Insuficiencia Renal en Catástrofes, liderada por nuestro recordado doctor Ronald Weinstein. Esto fue un orgullo de lo que vendría una década después con la pandemia por COVID-19 y el surgimiento de nuestra exitosa iniciativa, la FUTAC-RENAL. En el año 2015, fui parte del directorio de la sociedad bajo la presidencia del Dr. Carlos Zúñiga y tuve el honor de ser secretario ejecutivo del Congreso Anual de Nefrología. Tres años más tarde, parte del equipo de nefrólogos de la Universidad de Chile liderados por la doctora Miriam Albo, instó y respaldó mi postulación a la vicepresidencia de la Sociedad de Nefrología. A 22 años de mi ingreso como socio, asumí la presidencia de la Sociedad Chilena de Nefrología y nos planteamos el desafío de transitar desde el concepto de una sociedad fundamentalmente científica al de una comunidad nefrológica. En este escenario, el valor más importante que sustentó nuestro quehacer fue el trabajo en equipo que tuvo su alma expresada en la FUTAC Renal. Los pilares fundamentales que sustentaron estos dos años de incertidumbre sanitaria y económica fueron el trabajo de las Fundaciones de Educación Renal y ProSalud Renal, las que lograron generar los ingresos necesarios a través de la realización de cursos, jornadas, webinars, asesorías y proyectos varios de ellos inéditos, como el primer curso de enfermedad renal crónica en APS dedicado íntegramente a los equipos de atención primaria liderado por la doctora Alondra Frías. También fuimos capaces de abrirnos a una participación muy activa en la sociedad latinoamericana de nefrología e hipertensión, donde en estos últimos dos años 21 nefrólogos chilenos se han incorporado y participan activamente en sus 23 comités. Apoyamos y estrechamos lazos con su actual presidente, el Dr. Guillermo Álvarez, y con el presidente electo, el Dr. Jorge Rico, con quienes compartimos la visión de enfrentar la nueva pandemia de enfermedad renal crónica y sus graves consecuencias. Con orgullo y humildad podemos mencionar algunos de nuestros logros, a la fecha contamos con 352 socios, compuestos por distintos profesionales de la salud, nefrólogos, médicos internistas, nutricionistas renales, kinesiólogos renales. Existen 12 comités que hoy trabajan en forma activa en nuestra sociedad. Esperamos a la brevedad sumar de manera inédita en Chile y en Latinoamérica un comité de ética científico que nos resultará de vital importancia para realizar trabajos científicos multicéntricos al alero de la FUTAC renal liderada por el Dr. Rubén Torres, generamos información estadística sobre el impacto del COVID-19 e hicimos recomendaciones basadas en la mejor evidencia posible, así como establecimos vínculos confiables con las máximas autoridades sanitarias del país, quienes respaldaron nuestra solicitud de priorización de vacunación para pacientes de y trasplantados, lo que sin duda salvó vidas. Finalmente, plasmamos todo el trabajo de la JTAC renal en cinco publicaciones en prestigiosas revistas científicas internacionales. Durante la semana del Reinov 2022, la cual es liderada desde hace 17 años por el Dr. Edgar Pais, y en respuesta a una solicitud emanada por nuestra sociedad, la Ministra de Salud creó el Comité de Salud Renal, con el objeto de avanzar en temas relevantes asociados a la enfermedad renal crónica en Chile. Con la ayuda de muchos y muchas, realizamos virtualmente el Congreso de Nefrología del año 2021, las jornadas de diálisis e injuria renal aguda, la celebración de la Semana del riñón y mantuvimos la formación continua de nuestros becados. Realizamos 13 webinars temáticos que fueron de alto interés para la industria que nos apoya. Este año volvimos a la presencialidad y realizamos el inédito módulo de Pecados de Diálisis Peritoneal, liderados por la doctora Mirella Ortiz y el doctor Álvaro Castillo. Y por supuesto, este congreso que nos acoge. En estos dos años, hemos llegado a más de 5.000 personas que han asistido a nuestras distintas actividades científicas presenciales y virtuales. Las nuevas generaciones de nuestra comunidad nefrológica han ampliado su participación mostrando un fuerte compromiso Actualmente, los socios menores de 40 años representan un 28% de nuestra sociedad, los que se suman al 50% de nefrólogos con más de 10 años. En tiempos difíciles, conseguir recursos económicos que sustenten a toda una organización resultó un gran desafío estratégico, y la Fundación ProSalud Renal, liderada por el Dr. Eduardo Lorca, fue capaz de aumentar nuestros ingresos durante estos dos últimos años en un 57% con relación al periodo anterior, siendo el más alto de la última década. Por todo lo anterior, quiero agradecer a todas y todos los miembros de nuestra comunidad nefrológica y con énfasis al directorio que tuve el honor de liderar. A nuestra gerenta Andrea Aranda, a nuestra secretaria Patricia Cristi, a nuestra periodista Natalia Carrasco, por toda su ayuda y apoyo incondicional en estos dos intensos años. Me encantan las analogías que pueden describir algunos momentos de la vida y creo que en estos dos años me tocó ser un director de orquesta, muy privilegiado, que tuvo a un equipo de músicos, hombres y mujeres notables a los cuales tuve el honor de dirigir en una sinfonía única y excepcional.